Alejandro, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Del ciclo superior de Educación Física? De Roca Maduro. Ajá, un ciclo superior dedicado a la Educación y Física y animación. y animación también. Es decir, no solo el tema deportivo, sino también a dinamizar, ¿es así? Sí, correcto. Muy bien, coméntanos, ¿cómo ves la feria? La feria está muy bien, la veo muy organizada, está todo bien preparado. Hemos ido a varias charlas, Hemos ido, hemos ido a los talleres, preguntado, nos han informado bien y yo veo todo, todo correcto y todo bien organizado y, y demás. Muy bien, oye, ¿y tú ves que la accesibilidad tiene que ver con lo que ustedes estudian? Yo creo que puede ir relacionado por el tema de la discapacidad y demás, porque nosotros también estamos metidos en ese ámbito. Y por esa parte sí, yo, yo creo que sí.